¿Cuál es el texto, por abreviar, el texto eh, concreto de la propuesta? Bueno, pues lo primero es que en el apartado 3.2.1, que son las funciones de los moderadores, lo que hacemos es explicitar que sea solicitar y recibir comentarios por parte del staff de la CNIC referente a diversos aspectos de una propuesta de política adicionales al análisis de impacto. De, esa, de este modo, con este texto queda claro lo que acabo de decir, esa contraindicación que, que puede entenderse que existe hoy en día en el PDP.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 Eh, creo que aquí no tengo que decir mucho más la nota que acabo de comentar creo que no hay, no hay nada más que, que aportar tengo dos diapositivas que las voy a saltar que son de referencia respecto de otros RIRs a veces en los análisis de impacto se nos dice que un RIR no es igual que otros bueno, sí hasta cierto punto pero la comunidad al final es la misma con lo cual discrepo un poco de eso pero, pero no, voy a, no voy a incidir en ello de verdad que es terrible cambiar la diapositiva ¿eh?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 Un análisis de impacto que diga, tan solo como ha ocurrido en la primera propuesta hoy, no hay nada que objetar. Con eso es suficiente, no hace falta tampoco que sea estudiar palabra por palabra, coma por coma el texto y decir los pros y los contras cuando realmente es evidente que efectivamente no hay ninguna objeción, ninguna contraindicación. Discrepo, creo que esto lo comentaba Ricardo, discrepo que eh, haya funcionado correctamente el análisis de impacto y podríamos poner eh, muchos ejemplos. Eh,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 a la comunidad a contribuir, eh, que, que a lo mejor debería la membresía plantearse que debe de ser parte de sus obligaciones contribuir, no digo que no, pero a la comunidad no se le puede obligar. Y, y a las pruebas me remito, o sea, de verdad que son cosas objetivas, no, no, no me estoy inventando nada, y ahí está el, el análisis que se puede hacer de, de múltiples propuestas en, en muchos años. Y con eso, eh, Mariela, estoy haciendo casi de moderador, llamando a Muchas gracias, Jordi, por moderar. Muchas, muchas gracias Jordi. Ahora invitamos a Marina Rocha del staff de la CNIC para presentar el análisis de impacto del análisis de impacto. Margarita. Margarita. Bueno, entonces los comentarios del staff para la que publicamos el análisis de impacto de, de esta propuesta. El primer comentario es que el eh, ACNIC, por supuesto, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, eh, aporta, aporta insumos adicionales para la discusión. Sin embargo, los moderadores y la comunidad pueden, y de hecho es deseable que así suceda, comenzar la discusión de cada propuesta aún cuando el análisis de impacto no esté eh, disponible. Eh, el otro comentario, el número dos, eh, así como decimos que el análisis de impacto es relevante en cuanto es un insumo este, muy útil, no consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y LACNIC participan sin la participación de la comunidad.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 la actualizaremos el análisis de impacto publicado, o bien eh, simplemente compartiendo la información en el foro o en la lista, o, o si no, anunciando en la lista que el análisis de impacto ha sido actualizado. Nuestras recomendaciones son, la primera es sustituir en el primer párrafo de la propuesta el texto que dice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 es en caso de que se apruebe esta propuesta, no representaría un impacto alguno en los sistemas, pero sí en los tiempos que son dedicados a la operatoria diaria por parte del Estado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Eh, Jordi, ¿tenés análisis del análisis, de impacto, sí. del análisis de impacto? Respuestas al análisis del análisis de impacto, sí. Bueno, mientras publican la, la diapositiva.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 Muchas gracias Jordi. Eh, bien, Ahora iniciamos el tiempo de discusión, porque los, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios, aquí en los micrófonos, en la casilla QA. Recuerden en el Zoom. no por el chat, sino por el Q&A. O levantando la mano en el Zoom. Tenemos a Oscar. Gracias Oscar Robles de LACNIC. Eh, si me invita Jordi al baile, pues no me puedo negar. Eh, efectivamente, eso fue lo que dije en esa ocasión porque nosotros asumíamos que iba a haber comentarios y reitero lo que eh, dijimos en el análisis de impacto. Nos parece inútil generar una conversación interna, una conversación con los RIRS, una conversación con los NIRS sobre una propuesta que claramente a la comunidad no le interesa. Entonces, podemos estar en desacuerdo respecto a esa interpretación. El autor dice que es muy buena, la comunidad no dice nada. Nosotros decimos, mientras no haya comentarios, no parece sensato dedicarle recursos a una conversación que no tiene mucho sentido. Pero decimos, capaz, que, capaz, quizá, podemos estarnos equivocando. ¿Por qué no dejamos que los moderadores, que tienen un rol más neutral en todo esto, nos lo pidan? Y por supuesto, cada vez que nos lo pidan, efectivamente, eh, lo tendremos que hacer.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 y la verdad, se debilita mucho cuando eres el único que plantea estas cuestiones. Eh, don Guillermo Vilas, acá. Gracias. Qué, qué lindo estar de este lado. ¿eh? Es como, es, es raro. Nombre, no, nombre. Eh, eh, ¿Qué tal? Ariel, en representación de un montón de gente que no puedo nombrar. Eh, no, nada, yo quería aportar lo siguiente como, más que nada, como ex-comoderador. Eh, primero que nada, contarle a la comunidad de que... Vamos a empezar por el principio. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Eh, nunca lo pude decir eh, hasta hoy. Eh, le quería contar a la comunidad que los moderadores tenemos eh, una estrecha comunicación con el staff. Eh, no estamos esperando a que salga el análisis de impacto. Tenemos reuniones o teníamos reuniones bastante seguidas. Eh, de la misma manera, el staff siempre está disponible para responder en la lista de correo cuando la gente se quiera acercar a ellos, o sea, creo que no hubo caso alguno en donde se pidió algún tipo de información al staff y no, y no haya sido respondido. Eh, entonces quería, primero que nada, garantizarles de que la interacción entre el staff, entre el RIR en general, y los comoderadores, moderadores es prácticamente instantánea. Entonces me parece bastante válido que dentro de todas esas conversaciones que son muy recurrentes, exista esta posibilidad de decir bueno, necesito que le pongan un poquito más de pila a esto o que necesito determinada información para poder entender mejor en qué afecta esta, esta propuesta. Eh, eso por un lado. Y después, bueno, nada, finalmente quería decir de que es muy complicado el tema de la no discusión de las propuestas, es, es muy complicado porque ya la, la, la definición de consenso ya es complicada de por sí y al no haber este, discusión con la gente se hace aún más difícil entonces me parece también bastante sensato de no tener que activar un montón de procedimientos de bueno, fue un poco lo que dijo Oscar eh, pues conociendo un poco el otro lado del mostrador todo lo que, lo que genera un análisis de impacto, no me parece razonable cuando hay eh, algunas propuestas y en donde, bueno, ahora sí lo puedo decir hablando con la comunidad la mayoría de la gente, por no decir toda la gente te dice que es irrelevante para, la, para, el, para, para el RIR en sí entonces no me parece adecuado tener que activar todos esos procesos solo porque hay una propuesta que no tiene discusión de nuevo, no por capricho, sino porque evidentemente no es relevante para, para la gente al menos que está involucrada en el proceso gracias Ariel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 Implica que puede haber 100 personas en contra o 1.000, una sola a favor y sin embargo la propuesta o la política o como le queramos llamar puede ser correcta. Entonces no podemos esperar que porque no haya discusión pero tampoco haya objeciones una propuesta no sea correcta y lo que se trata es de que el análisis de impacto está demostradísimo, podemos hacer un ejercicio estadístico si quieres, luego nos sentamos y lo hacemos que Cada vez que se publica un análisis de impacto es cuando se tienen respuestas de la comunidad. Entonces, okay. me remito a los hechos, como he dicho antes. Gracias. Gracias. Hola, Ricardo Patara. Eh, solamente para hacer esforzar eh, aquí el, la postura en, en la lista, se encuentra el texto. Eh, Entiendo la necesidad, la, la utilidad del análisis de impacto, pero no creo que sea necesario esa, esa propuesta. Eh, el nombre ya lo indica, es un análisis de un posible impacto si esa propuesta se convierte en una política. O sea, hay que avaliar, evaluar si esa propuesta una vez implementada tiene algún impacto, sea de costo, sea de operación, lo que sea.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 otros otro comentario ¿no? que pensé ahora. ¿Qué utilidad tendría, por ejemplo, un análisis de impacto que se, que se publique en la lista? Pasa todo el tiempo esperado la discusión, no hay discusión ninguna. ¿De qué sirvió? O sea, se avanza porque el análisis de impacto decía algo eh, en contra o, o, o apuntaba algunos criterios allí no muy deseables. Entonces, eh, yo pienso que la forma como está. Funciona capaz que no de acuerdo con lo que esperas tú de que sería la análisis de impacto, pero estoy en contra que sea el que fomenta la comunica la discusión. La, el proceso es de la comunidad. La comunidad tiene que ser motivada de alguna otra forma a, com a comentar, a discutir. Y finalmente, un, un comentario: lo sé que estamos acá hablando de la comunidad de, de la CNIC, ¿no? pero. Comentar un ejemplo que hay en RIP. En RIP, la, la análisis de impacto es necesario para que se avance a una otra instancia del proceso. Pero es, la comunidad discute antes, la, la comunidad tiene que discutir antes. Si hay eh, apoyo de la comunidad en la, que la propuesta para que avance a un otro estágio de, de, del proceso, ahí sí viene la análisis de impacto. Creo que debe ser así. Debemos buscar una forma de que la comunidad participe más.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 Voy a, Raúl, eh, participando por mí mismo. El, me gustó lo que dijo Ariel de, de representar a gente que no podemos decir quién es. Esa fue buena. El, está avanzando como comediante. Eh, eh, creo que un poco Ricardo ya explicó todos los puntos. Me parece que no, no, no hay mucho más para agregar. Me parece que, que los análisis de impacto son importantes. Me parece que son importantes en su debido momento. Me parece que hay que apelar al profesionalismo del del equipo de, de la ACNIC, y si no cumple con las cosas que tiene que hacer, deberemos este, reclamarles después, pero me parece que ya prever todas las cosas, obligar a ser mandatorias, eso me parece un exceso de regulación este, que, no, que no precisamos, y, y, y sí estoy de acuerdo también de que una, un análisis de impacto temprano puede direccionar la discusión, marcar, hacer que se enfoque la discusión solamente en los puntos que se incluyeron en ese análisis, Así que hay que dar lugar a la creatividad, a la, a la, a la espontaneidad de la gente que, que discuta desde sus propias perspectivas. Y por supuesto, sí, no se puede avanzar o aprobar una política sin saber cuáles cuál son la, la, las consecuencias que producirá desde el punto de vista operativo e y, y incluso puede ser hasta legal. Pero, el, el, pero me parece que es, es un exceso, no, no hay necesidad de hacer que estas cosas sean obligatorias. Creo que son importantes, creo que estamos de acuerdo en lo que es importante, que es que esto es importante. Hacerlo obligatorio no es importante. Gracias. Raúl, a las pruebas me remito. Eh, me ha costado un año y medio, diría, así a ojo, conseguir un análisis de impacto. Pero, yo, es me, decir, me no digo está, que el staff no cumpla. Yo, me estás dando la razón, porque lo único que has hecho es reclamar por eso y creo que el staff ha mejorado en eso. Entonces, este, eso es lo que creo que hay que hacer, que si no se producen esas cosas, debemos exigirles todos. Y si es algo importante, no dudes que vas a tener eco en tu reclamo y que mucha gente va a apoyar en, este, en, en exigirle responsabilidades. Y si no ha habido suficiente eco es porque no era importante. Nada más que eso. Ahí es donde discrepo. La definición de consenso, la definición de consenso, no es que el 1. No no. Bueno, respondo también responde, porque... Responde Jordi sí, eh, Y después seguimos... Olvidé, olvidé comentarle este tema también a, antes a Ricardo. La definición, la definición de consenso, insisto, nos dice que de lo que se trata es de buscar objeciones y resolverlas, no de buscar apoyos. Vamos, que, si Douglas, por favor, así, salvo que Douglas quiera que le hable para sí. Hola, perdón, uh, soy Douglas de Brasil. Uh, lo que tenemos acá es lo que veo primero o, o, o la galinha, sí, es exactamente eso. Ah, tenemos análisis de impacto para tener contribuciones de la comunidad, tenemos la contribución de la comunidad para tener análisis de impacto. Es exactamente eso que estás discutiendo acá, así que quiere hablar sobre eso. Eh, una, ah, y, y los dos lados, hay alguna fundamentación. Por ejemplo, si yo digo, eh, vamos a hacer un jantar hoy. Y o oh, semana que viene y pido a Mariela, por favor, reserve un hotel, reserve el, el bife hasta la reserva de la compra, las carnes, compre todo que ninguno va a levantar. Es un esfuerzo muy grande para nada. Correcto. A, a, lo, a, a lo contrario se dio. Digo, vamos a hacer una un jantar, y lo que yo imagino solo Necesitaremos hacer algunas compras acá y, y, y yo doy una pequeña inferencia de lo que puede hacer. El, la dificultad de hacerlo los jantar, eh, entonces eso motivará a, por ejemplo, Mariela a decir, no, no podrá porque aquel hotel no estará disponible. Y entonces la masa, masa crítica de los spins se acontecerá. Eh, es, es eso entonces eh, sinceramente no me, en este momento me pongo en contra a su política pero eh, creo que ella tiene sentido no sé y como sugerencia es que los proponentes de de las políticas hacen una pequeña inferencia de que de, de lo que de lo que lo sería el impacto ciertamente no tendrán no la misma capacidad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 Digamos, de discusión inicial del análisis de impacto, puede ser suficiente. La propuesta no está dictando cómo de completo debe de ser el análisis de impacto, ni mucho menos. Tu punto de vista práctico, llamamos ¿no? prácticos, si usted hace un análisis de impacto en el medio siguiente, yo, yo pienso que eso no tendría análisis de impacto. Corto, corti, No, no pienso que no otra es difícil. Uh, yo uh, pienso que no tiene análisis de impacto y no, nadie más interage? No hay interés, simple es así. Mi, mi, solo. Laura. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Yo soy Laura Caplan, soy del staff del ACNIC. Quiero hacer dos comentarios. El primer comentario sobre lo que acaba de decir Raúl. Esto es un proceso que ha ido evolucionando. El análisis impacto ha ido evolucionando y hace ya, me atrevo a decir, tres eventos para atrás. Es un ejercicio que venimos haciendo este, ordenadamente. El, el Jordi se está refiriendo a una propuesta de política que se presentó en el foro de octubre del año pasado, en la cual, como él menciona, es, eh, presentamos un análisis diferente. Es justamente se está contradiciendo es lo que acaba de decir. Bueno, que sea un mail a la lista, que sea este, un punteo de temas, efectivamente, eso fue lo que hicimos. Nosotros nos hicimos un análisis. De ese análisis levantamos riesgos y, y situaciones que nosotros Consideramos que la comunidad debería al menos eh, visibilizar y lo presentamos. Presentamos un punteo de los temas que notábamos que podían llegar a ser un riesgo para que justamente también se disparara esa conversación que tanto buscamos de la comunidad. La comunidad no, eh, o sea, no participó, creo que hubo un comentario solamente y así fue. Entonces, me parece que está bueno aclararlo porque quizás hay personas acá que tampoco. Este, bueno, No sé si estaban en ese foro o si lo recuerdan, porque ese ejercicio se hizo y de hecho se, se comentó eh, en, en el mismo foro. Gracias. Gracias no, no quiero entrar en una larga discusión. Eh, es más, tuvimos una conference call respecto de esa diapositiva que tenía tres puntos. Totalmente de acuerdo. Eh, me insististeis en que no había respuestas de la comunidad, pero...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 se utilice el análisis de impacto como el motivador. Es eso es lo que estoy en contra. ¿no? Y, si, y si yo oí algo parecido de que contesté solamente después de un análisis de impacto, hice mal. No me acuerdo si fue una coincidencia, si fue motivador, hice mal. No, no, no estoy de acuerdo que el análisis de impacto sea el que motiva la discusión. Y me, me, me olvidé de lo otro, pero era ese. Eh, Ricardo, rápidamente, capaz que me he enfocado mucho en eso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 Eh, pasamos de una propuesta a versión 1, en donde había que haber un análisis de impacto con tiempos, con un montón de, de cosas muy duras. Ahora estamos en la versión 4 discutiendo lo mismo, en donde el análisis de impacto puede ser un correo, o sea, lo estamos diluyendo prácticamente a nada. Dejemos de dar vuelta con esto, dejemos de perder tiempo con esta propuesta. Vamos con la siguiente. Gracias. Cuando os pida de nuevo el análisis de impacto, entonces, ¿qué ocurre? ¿Me vais a contestar igual que no podéis pedirlo? Estamos moderando. <risa> bueno, eh, muchas gracias Jordi. Vamos a medir la temperatura de la sala. Les recordamos nuevamente en la herramienta Zoom, probablemente les diga que deben votar. No es un voto, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta nos indica que una propuesta pase a consenso o no. El consenso se evalúa con los comentarios del foro y de la lista y de ninguna manera debe esto, esto debe ser considerado como un proceso de votación. Vamos a pasar a vamos a vamos proceder al sondeo de la sala. Eh, nos va a ayudar el staff de la CNIC. Levanten la mano los que estén a favor de esta propuesta.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 a comentar sobre esta propuesta Muchísimas gracias. bien eh, el Paul bien? bien la propuesta lac 2023 versión 4 en análisis de impacto es obligatorio cumple sus ocho semanas de discusión el día 8 de noviembre de 2022